Bueno, les comentaba que en esta sesión íbamos a tener unas proyecciones. Eh, pero antes de empezar con las proyecciones, me gustaría ver si alguien pudiera hacernos un resumen de un minuto, dos minutos, de lo que platicamos ayer. Es responsabilidad. Un minuto, dos minutos. Carmen, tú puedes. No es un examen. No va a pasar no nada, nada, ¿no? ¿Qué porquerías se sí. no, no, no. Es un control, ¿no es eso? Es un control. <risa> es a ver si hemos atendido ayer. <risa> un recordatorio nunca está mal para... Ah, la... Sí, sí, claro. ¿Alguien? No sé, al montón, ¿eh? <risa> <risa> no, no, hay, no hay eco, ¿eh? No. Bueno, a ver, estuvimos me, definiendo me un poquito, eh, intentando definir entre todas qué que supone el término de autonomía. Entonces, gracias a Beto nos fuimos acercando eh, a que se tenían que dar unas determinadas condiciones para poder hablar de, de autonomía. Eh, el que hubiera realmente una fractura, que podía ser un momento concreto o más expandida en el tiempo. Eh, un, obviamente querer romper con, con el régimen eh, <coughs> establecido del Estado-Nación porque no estaba realmente satisfaciendo las necesidades que podía tener que se hablaba sobre todo como de territorio porque es como el espacio así que te, podemos tener más claro definido ¿no? pero que pues podía ser una comunidad vinculada a un territorio o podía ser otra clase de, de colectivo. Hablamos de momentos concretos de la historia en los que se han podido dar esas autonomías que a lo mejor a nivel actual extrapolándonos nosotras aquí no, no localizamos bien prácticas concretas de, de autonomía, nos cuesta mucho. Eh, y que la palabra autonomía también es, bueno, que puede tener muchas definiciones, que no es una eh, definición estanca, que, que es flexible, y, y bueno, más o menos así. Y luego ya vimos bueno, pues los casos de, de México que nos sirvieron como para, un poquito, eh, que se, entiendo que es lo que vamos a ver hoy, como para entender a qué nos referimos, ¿no? porque en un momento dado Paco apuntaba a varios ámbitos en los que, eh, para que una autonomía real se dé, eh, eh, esa gente que la está ejerciendo esté, esté pendiente sobre ello, ¿no? La autonomía en el ámbito de la salud, de la educación, de todas las cuestiones que pueden eh, favorecer que, que eso se siga dando, ¿no? Y que, ah, y sobre todo el tema de la participación y del compromiso, que realmente no es una cuestión, en el momento que te vinculas a un bueno, algún un colectivo, a una gente que, que, que está ejerciendo esa autonomía, no se trata de hacer pues, una, o tener una eh, responsabilidad puntual, sino que es prácticamente que no hablamos en ningún ni momento de militancia, pero una militancia constante también, ¿no? Y el estar permanentemente en, ejerciendo pues, pues, los papeles que te va tocando, pero de participación constante con ese colectivo. Wow. Sí. ¿Les parece? Y se quedan cosas, que me pones un minuto. No, bueno. De todas maneras, eh, cualquier cosa que vayamos agregando a, esta, a este grupo, a este saquito que contiene las ideas sobre la autonomía, pues obviamente lo vamos agregando. La idea es que vayamos aterrizando las discusiones que tuvimos eh, ayer al inicio. Eh, para que nos quede una idea más, más clara y más concreta de qué puede representar eh, la autonomía. Obviamente estamos partiendo de un ejemplo concreto, porque ese también es el, el eje del taller, que es las, las experiencias de autonomía en México. ¿no? Entonces, a partir de eso podemos extraer algo que nos remita al contexto particular de cada quien y a un posible contexto común. Bueno... Eh, vamos a ver algunos videos Me parece que la primera hora eh, Vamos a ver eh, Algunos materiales en video Ninguno dura más de 10 minutos Y entonces eh, Vamos a analizar primero Algunos que tienen que ver Con El zapatismo directamente eh, Los dos primeros videos Son, son fragmentos De un documental eh, más largo este, que, bueno, que dura una hora y que les puedo compartir los links eh, si, si les interesa como ver todo el material este, y muestran de manera general el panorama del zapatismo con motivo de sus eh, 25 años de existencia pública esos materiales muestran fragmentos, no es toda a la historia pero con eso creo que podemos empezar a darnos una idea entonces son los dos primeros, luego vendría uno que habla específicamente de la educación o de un pedacito de la educación zapatista, porque dentro del propio eh, territorio zapatista no hay un solo modelo de educación, sino que cada zona tiene su propio proyecto de educación que funciona a partir de sus necesidades y características específicas y eh, después iremos avanzando en otros en otras experiencias. Nos vamos a concentrar en esta que es el zapatismo para iniciar y que yo creo que es la, más, eh, la experiencia más avanzada en términos de construcción de la autonomía en México. Entonces, bueno, no le suelto más rollo y empecemos con este material a las bases de apoyo zapatistas, los mares, las juntas de buen gobierno y autoridades autónomas, al EZLN en su vigésimo quinto aniversario. Sin su heroica resistencia y su valeroso ejemplo, nada de esto sería posible. No te rindas ni te vendas, así seremos más dignos para nuestros pueblos. ¡Vivan los jóvenes y las jóvenes rebeldes del mundo! ¡Vivan los caracoles zapatistas! ¡Vivan los municipios autónomos rebeldes! Para nosotros, vimos necesaria la lucha porque lo vimos que no nos tomen en cuenta el mal gobierno, nos tratan como animal, sin derecho y despreciados. De hoy seguimos luchando y gobernando entre nosotros para cambiar el mal sistema de los capitalistas del país. Primero de enero 1994. Primera declaración de la selva lacandona. El STLN toma siete cabeceras en una acción simultánea. Declara la guerra al supremo gobierno. Anuncia las once demandas zapatistas a las que después se agregarían derecho a la cultura y a la información. 22 de febrero, 2 de marzo, 1994. Conversaciones en la Catedral de San Cristóbal. Segunda declaración de la Selva Lacandona. Convocatoria para la Convención Nacional Democrática de la que emane un gobierno de transición y desemboque en una nueva constitución. 1994, el ZLN dio a conocer al pueblo de México y al mundo, pero sobre todo al mal gobierno, la creación de 38 municipios zapatistas en rebeldía, como culminación de la campaña militar, paz con justicia y dignidad para los pueblos indios. nacional democrática. Ofensiva militar contra el ZLN y sus bases de apoyo. Órdenes de aprehensión contra la dirigencia. Ataques y detenciones. Más de 30.000 desplazados. el Frente Zapatista de Liberación Nacional, una fuerza política que forme parte de un amplio movimiento opositor, el Movimiento para la Liberación Nacional. Iniciativa de Ley de la Copopa, el szln acepta el documento con reservas y añade resolutivos de su consulta interna. 2 de diciembre de 1997, masacre de 45 personas en Actea por un grupo paramilitar priista. Cuando se generó ese, el conflicto aquí en el Chenaló, entonces la gente empezaron a, a pintar sus casitas, los que son priistas. Entonces nosotros decidimos eh, poner unas banderas también, banderas blancas. Que, donde dice paz, ya cuando se realizó el enfrentamiento ya sal, sabían dónde ya existe miembros de las organizaciones, sea zapatistas, sea las abejas. Cuando nosotros supimos, cuando enteramos de que sí, ya hay enfrentamiento, ya hay discriminación, ya hay amenazas, empezamos a hacer ayuno y oración, ya van casi tres días en el ayuno, para pedir la paz y la tranquilidad aquí en el municipio de Chenaló, llegaron los paramilitares a masacrar a los 45 hermanos. Hermanos y hermanas, hoy 22 de agosto del año 2006, las víctimas y las sobrevivientes de la violencia en aquel 22 de diciembre del año del... 1997, el clamor y el reclamo de los 45 hermanos mártires de Actel estamos concentrados hoy para celebrar una vez más la conmemoración a nuestros fieles e indefensos Ocho años y ocho meses de la impunidad persistente a los hechos previos en la masacre de Actel que cada 22 del mes se ha convertido para nosotros día de nuestra voz indígena Sigue nuestro reclamo por la impunidad persistente porque no se han desarmado a los paramilitares. No se ha aplicado la justicia contra los actores intelectuales. Abril, mayo y junio de 1998. Ofensiva militar contra municipios autónomos zapatistas. Esos paramilitares están respaldados por el Seguridad Pública del Estado. Es por eso. Tienen miedo, no tienen temor de entrar a masacrar la gente. 19 de julio, 1998, Quinta Declaración de la Selva Lacandon. Consulta Nacional respecto a la iniciativa de la CoCoPa y por el fin de la guerra de exterminio. Grupos paramilitares actúan impunemente. El anuncia una marcha al Distrito Federal para defender la propuesta de la Cocopa. Exige tres señales para reanudar el diálogo. Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Liberación de los presos zapatistas. Retiro y cierre de siete posiciones militares de las 259 establecidas en la zona de conflicto. 24 de febrero 2001, 23 comandantes y un subcomandante dan inicio a la marcha del color de la tierra y la dignidad indígena hacia la Ciudad de México. 28 de marzo 2001, discurso de la comandante Esther ante el Pleno de la Cámara de Diputados. Cuando se reconozcan constitucionalmente los derechos y la cultura indígena, de acuerdo a la iniciativa de ley de la COCOPA, la ley empezará a unir su obra a la hora de los pueblos indígenas. <risa> Desde abril de 2001 y ante la aprobación de la contrarreforma sobre derechos y cultura indígenas, el STLM suspendió todo contacto con el gobierno federal y comunicó que no retomaría el camino del diálogo. Las acciones violentas en los últimos días han estado organizado el gobierno federal y estatal a través de grupos paramilitares encubierto por la POTIC. Compañero, usted López no Primero de enero, 2003. Más de 20 mil indígenas zapatistas toman San Cristóbal. la segunda parte. <risa> Primero de enero, 2003. Más de 20.000 indígenas zapatistas toman San Cristóbal. El EZLN condena la traición de los tres principales partidos políticos a los Acuerdos de San Andrés. Julio 2003. 30 municipios autónomos rebeldes zapatistas, Mares, anuncian cambios en su estructura y funcionamiento. El 8 de agosto de 2003, ZLN anuncia la desaparición de los Aguascalientes y el nacimiento de los cinco caracoles y juntas de buen gobierno. Proponen el plan La Realidad Tijuana en oposición a los planes neoliberales como el Plan Puebla-Panamá. los que están lejos. Hoy estamos demostrando una vez más, somos fuertes para luchar. Nuestra principal arma de lucha ahora es nuestra resistencia y nuestra organización de todos los pueblos. Por eso estamos aprendiendo a construir nuestra autonomía. Ya sabemos formar nuestros municipios autónomos por todos lados y también ya tenemos las juntas de buen gobierno. La única forma para alcanzar lo que necesitamos es organizarnos bien, hacer fuerte nuestra resistencia y nuestros municipios autónomos. Pero para que sean, para que se puedan hacer esos trabajos es necesario que todos participemos, que las mujeres no nos dejemos atrás. Es todo mi palabra. Democracia, libertad, justicia. Desde las montañas del sudeste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandante General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México, 9 de agosto de 2003, a las Juntas de Buen Gobierno Zapatista, a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, a la sociedad civil nacional e internacional. Hermanos y hermanas, reciban mis saludos y los de todos los oficiales, insurgentes y milicianos de las armas y servicios de nuestro Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Nos felicitamos por el nacimiento de las Juntas de Buen Gobierno, son una base muy importante en nuestra lucha por el reconocimiento de los derechos y la cultura indígenas en México, y una buena forma de tratar de resolver los problemas que hay. Creemos que ya hemos cumplido como es la parte que nos tocaba en estos cambios. Hemos levantado los caracoles, hemos construido las casas de las juntas de buen gobierno, y hemos tratado de explicar un poco los cambios. Así que ahora les devuelvo el oído, la voz y la mirada. A partir de ahora, todo lo referente a los municipios autónomos rebeldes zapatistas se hará por sus autoridades y por las juntas de buen gobierno. Con ellas habrá que tratar también los asuntos de los municipios autónomos, tales como proyectos, visitas, cooperativas, conflictos, etc. El ejército zapatista de Liberación Nacional no puede ser la voz de quien manda, o sea, del gobierno, aunque el que mande, mande obedeciendo y sea un buen gobierno el ZLN habla por los de abajo por los gobernados por los pueblos zapatistas que son su corazón y su sangre su pensamiento y su camino nosotros estaremos pendientes de defenderlos que para eso somos el ejército zapatista el total zapata el guardián y corazón del pueblo seremos respetuosos con todos nuestros hermanos indígenas sin importar su organización su partido o su religión siempre y cuando nos respeten y respeten a nuestras comunidades a nuestros municipios autónomos y a sus autoridades para que nuestros pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos a la autonomía y a la libre determinación así como lo, lo contempla en los acuerdos de San Andrés firmados por el gobierno federal y el CTLM y hecho iniciativa de ley por la COCOPA en noviembre de 1996. A partir de ahora, los retenes y puestos de control solo se instalarán en casos de alerta roja. Solo se revisarán los vehículos que puedan estar transportando ilegalmente madera, drogas o armas, cuyo tráfico está terminantemente prohibido en tierras zapatistas. En cumplimiento a las demandas de las mujeres indígenas, la introducción comprobada de alcohol a las comunidades podrá ser sancionada con el decomiso del aguardiente y la multa al dueño del vehículo y de esta forma de gobierno es diferente que el gobierno oficial gobernamos al pueblo y también obedecemos de todas sus opiniones, es decir, andar obedeciendo. Y también cuando el pueblo se presenta su necesidad a su gobierno, aquí en la Junta de Gobierno, pues también este, nosotros lo priorizamos la necesidad. Si es una necesidad de agua, no es igual a que como el gobierno federal que... Lo manda a una cancha deportiva que a él no se está fijando cuáles son las necesidades más urgentes para mandar y apoyar al pueblo. Hay participación de compañeros y compañeras de diferentes municipios. Un trabajo rotativo de seis turnos se relevan en cada ocho días. El STLN anuncia un proceso de reorganización en su estructura político-militar. 28 de junio 2005, Sexta Declaración de la Selva Lacandona, un paso adelante en la lucha indígena. La Sexta invita a uniones de los que comparten esa definición con un reto, otra forma de hacer política, un objetivo, construir un programa nacional de lucha de izquierda anticapitalista y un destino, una nueva constitución, es otra forma de decir, un nuevo acuerdo, Se propone también un modo, escuchar y aprender, y propone cómo hacerse escucha y ese aprendizaje, con otra campaña. la Comisión Sexta del SZLN realiza seis reuniones con adherentes a la otra campaña. Todo esto deberá salir no solo con un pronunciamiento simbólico el 16 de septiembre, sino una agenda donde se precisa la otra campaña sobre la base de la constitución. Por favor, complejan la intervención por el fin de la mesa, porque vamos haciendo la redactoría de cada reunión, estudiando el la... tengo como junta de buen gobierno. es una parte, hasta aquí quería tener esta, esta parte de historia, eh, antes de seguir al otro video, quería preguntarles si tienen alguna duda, un comentario sobre este primer momento, es solo una muestra, podríamos tardarnos mucho, les repito con varios ejemplos, pero pues aquí hay algunas pistas de lo que discutimos ayer, no sé si alguien quisiera comentar, también de dudas o de preguntas que les... Sí, lo que yo sí veo es que, bueno, que estén armados otra vez con mi obsesión, es que no han tenido muchos enfrentamientos porque además eh, eh, enseguida intentaron que no fuese así, ¿no? O sea, lo que es enfrentamientos armados, no ha habido muchos, ¿no? ¿O, o qué? No, ellos no han disparado, Eso. ha habido ataques. Eso es. es decir eh, sí ha habido bastantes ataques paramilitares sí. mm, Hay toda una serie de documentaciones De documentos bastante grandes, bastante amplios Que registran eh, los diferentes tipos de agresiones Los diferentes grupos Con mapas de, de qué región de, En fin, y las fechas ¿no? Entonces, a través de esos registros Se puede hacer una estadística de cuándo aumentan los, los ataques paramilitares, a qué tipo de comunidades atacan, por ejemplo, eh, y cuáles son los resultados de esos ataques. Eh, ha habido muchas provocaciones en ese sentido, ¿no? no solo de grupos paramilitares, también por parte del ejército. Entonces, eh, el zapatismo, bueno, el STLN estableció un acuerdo de cese al fuego el 12 de enero de 1994 y desde entonces no ha disparado ni un solo tiro. Pese a que le han asesinado a varios de sus integrantes, el más reciente eh, fue en mayo del 2014, el, un profesor de una escuela autónoma, Maestro Galeano, fue asesinado por una organización paramilitar. Eh, llamada OBDIC que bueno, tiene una aparente historia de izquierda en la región eh, pero que no dejan de estar vinculados a un partido político específico ellos atacaron la clínica del municipio autónomo de forma de la serie del caracol y de este el profesor galeano lo, lo torturaron lo machetearon después y después lo balearon y la respuesta del zapatismo no fue eh, agredir a la parte atacante como sí documentaron varios periódicos de nivel nacional este, que hablaban de un enfrentamiento, más bien fue un ataque y la manera de repeler el zapatismo fue cerrar su territorio y la respuesta fue reconstruir la escuela y la clínica que fueron atacadas, no, no, hubo, un, no hubo una confrontación. Eso es importante eh, dejarlo claro, que no ha habido enfrentamientos. Pero siempre, siempre tienen derecho a una defensa. Claro, o sea, pero... Claro, son agredidos, o sea, sí, eh, pregonar la paz y... Te, te es que no pregonan la paz. la palabra y la no sé qué, pero claro, cuando te vienen a tu territorio a agredirte, ¿qué, otro, ¿qué otra solución tienen más que defenderse? Sí, eh, por eso no. no han depuesto las armas. Eso es importante, como que hay un... Hay un punto para ellos de, de respeto a un acuerdo respeto, que tienen claro. y de, a partir de ese respeto, que es un cese al fuego, sí. eh, construir mecanismos de justicia y no de venganza, que es una distinción importante dentro de la. Sí, sí, claro. de, dentro de. incluso de la izquierda, ¿no? La, la venganza suele ser más vinculada a la respuesta visceral. Ah, tienen que pagar no entonces ellos más bien procuran eh, apelar mucho a la construcción de una justicia que realmente cumpla las expectativas de las comunidades a pesar de lo de lo doloroso que puede llegar a ser la pérdida de un miembro grande chico mediano mujer hombre es una pérdida dolorosa porque el ataque es es con odio es con saña eh, ya les mostraré ahorita un video de un ejercicio que hacen que me parece muy interesante de mostrar el músculo eh, en un acto público y unos compañeros eh, reporteros hicieron este video eh, que no dice mucho, pero en, en, en, tec, en, en discurso, pero sí en imágenes. Tiene que ver un poco también con esta cuestión de no repeler, pero tampoco de poner las armas. Puede sonar una contradicción, pero tiene que ver con la... Yo voy a apuntar una hipótesis ahí, que no sé si es, si es posible. Eh, la presencia en el ejército zapatista de, de liberación nacional de comandantes eh, con un papel activo, no decorativo y no... no sí, no sé. No porque al final es una forma de entender las armas como un mecanismo de defensa. A mí me parece esa diferencia entre defensa y venganza, ¿no? Lo normal... En una cultura de armas patriarcales, a mí me matan a uno, yo te mato a dos. Eh, a mí me atacas, yo te ataco. No, es un tema de, de defensa y de cuidado, de autocuidado. Uh -huh. Y saber que si tú repeles el ataque como venganza, va a haber más muertes, va a haber más sufrimiento, va a haber más dolor y no es posible construir autonomía. Y el, la palabra esa de, de Marcos, cuando se crean los caracoles que dicen hasta aquí hemos llegado, ¿no? O sea, vamos a seguir armados, vamos a seguir defendiendo, pero ya no vamos a tener ese papel tan protagónico, ¿no? Es también hecho, hay un momento para cada cosa y que las armas se podrían comer la construcción de la autonomía, ¿no? Es claro, la sensación sí, que me da. Y no sé, ¿hay, mm, Marina, Marina si, si el tema de la, la mujer tiene algún peso... En... Sí, no, enormemente. O sea, sí. por ejemplo, eh, o sea, incluso en el mismo video dicen, ¿no?, que a petición de las comandantes, de las zapatistas, alcohol, es que no alcohol. hay alcohol y drogas en el territorio zapatista. Y eso, pues, es un reconocimiento del papel del alcohol sí, sí. y las drogas como una forma de corregir. Sí. ...y de sí, violencia... No, de, de violencia, sí, de ejercer violencia... Claro. ...y igual yo siempre me gusta mencionar esta cosa... ...de que una de las primeras leyes del zapatismo fue la ley de... ...la ley, de la mujer. ¿La ley revolucionaria de mujeres... ...de hecho sí. antes del de ese público, ...antes de hacerse público? público el zapatismo emite una serie de, una serie de leyes... ¿eh? ...fue la ley revolucionaria de mujeres... ...la ley revolucionaria de tierras, por ejemplo... ...que se conoce menos... ...pero que tiene toda una estructuración... ...para organizar la recuperación de las tierras... ...la producción la colectivización, regir los trabajos eh, agrícolas, y así hay una serie de leyes que se emiten casi un año antes, 93, en 93 de la salida pública del ZLN. O sea, son leyes internas de ellos, por así decirlo, y por ejemplo la de las mujeres es muy importante porque establece que no hay, o sea, como que hay este cliché en México de que entonces la opresión de la mujer en los pueblos indígenas es parte de la tradición. Entonces que hay que destradicionalizarse para poder tener un feminismo, pero en realidad o sea, los feminismos más avanzados en México es el de los zapatistas. Sí, sí. O sea, porque tienes este pues yo no tengo que dejar de ser quien soy para que me dejen de pegar, ¿no? o sea, yo quiero las tener un felices. trabajo digno. Y ahí la cosa de las dos leyes, la de la tierra y la de las mujeres, es importante porque son sobre la creación de la vida. ¿no? Sí. voy ¿No? es... a mí me, sí. queda a ver, sí. no, no, no. me queda una duda. ¿Qué interés tenían los paramilitares? ¿De ir contra ellos? ¿Ideología solo o apoderamiento de... O Destrucción de... de la organización, o sea, fractura de la organización. ¿Pero por ideología o por, ¿Por seguir los ¿Por territorios esos? Pues no sé si por una ideología específica. Porque solo porque por el, ideología... en Los grupos paramilitares, eh, en este caso, sí. en concreto de Chiapas, pertenecen a dos partidos políticos. O sea, son grupos de choque sí. de dos partidos políticos. El PRI, que es el partido histórico que gobernó México, no sé si sigue gobernando, pero eso es otro más. Este, <risa> Tuvo el poder en México. Tuvo el poder en México 72 años. Sí. De pita. Y eh, el otro partido político que es una disidencia de este mismo, que es el partido de la Revolución Democrática, sí. el PRD, y son los dos que encabezan, eh, eh, que no son, ninguno de los dos se declara de derechas, ¿eh? El PRI es un centro progresista, oficialmente, Sí, el PRD es, es socialista, ya. no sé qué, y bueno, en fin. Entonces, estos dos grupos eh, políticos eh, establecen y construyen grupos paramilitares que atacan sí. al zapatismo porque lo que quieren es mermar su capacidad de influencia, su capacidad de acción, su presencia en determinadas regiones. O sea, es como una lucha entre partidos, por decirlo de alguna eh, forma. Una lucha de dos partidos contra una fuerza política que cambia la dinámica y Se que subvierte. va a ser, exacto, subierte ese orden de dominación sí. y entonces va a generar menos militantes y menos posibilidad de control del Estado. Del Estado geográfico, me refiero. ¿Y el papel militar del Estado? Eh, porque, bueno... Yo no considero esto como una rebelión, porque, vamos, visto así. Bueno, sí, Entonces, el papel de bueno una rebelión... Bueno, busca, todavía, todavía tiene una declaración de Entonces, guerra contra el Estado. El zapatismo, su primera declaración, fue declarar la guerra al Estado y al ejército. Pero las cosas se han modificado, digamos. Sí, al día de hoy, eso iba a preguntarte, que retrotraído ya al presente, ¿cómo está esa situación? Porque es interesante saber eso. Yo creo, bueno, Esta las... es la historia, pero hoy cómo está el tema allí. Pues el gobierno mexicano expidió órdenes de aprehensión contra la comandancia, contra prácticamente buena parte de, los, de las bases políticas del zapatismo. Pero dado que ha pasado mucho tiempo y no los ha podido detener... ¿No varía mucho de un presidente a otro? No, no, no. no. esa parte no. Y ya caducaron, ya, ya eh, se, se determinó los plazos de las órdenes de aprehensión. Entonces oficialmente ya no hay una nueva orden. Sí. Pero... Eh, pues digamos que no ha variado mucho. O sea, no son un aliado político, son un ente que en mayor o menor medida se ha utilizado de parte del Estado como un capital político, por ejemplo, en la alternancia con la alternancia partidista con Vicente Fox, él hizo mucho alarde en su campaña de que iba a solucionar el conflicto en Chiapas en 15 minutos. Eh, se me fue un poquito el tiempo. Uh, <risa> joder, <¿sabes? risa> y entonces, eh, él intentó reactivar las negociaciones, ellos pusieron tres condiciones que no se cumplieron más que algunas. Y entonces hubo un proceso más bien de, eh, de parte del zapatismo de interpelar a la sociedad civil para que se presione al aparato legislativo y entonces se aprobaron las leyes que se habían firmado en el año 96. Eso, bueno, tuvo unos resultados diversos, pero finalmente el Estado no aprueba la ley que él mismo firmó. Y entonces la respuesta del zapatismo desde ese momento es romper. ...toda negociación y todo contacto con, con el Estado... ...para construir de manera pues, mucho más concreta... ...este proceso de autonomía... ...que son las juntas de buen gobierno y los caracoles... ...de eh, eso es, es brevemente... Los, digamos, ...la zona zapatista tiene cinco zonas... ...vimos un par de mapas aquí... ...esa zona de control... ...son cinco zonas grandes... Yo creo que ahora estará en un 55% del estado, este del estado de Chiapas. Entonces, cada zona tiene un caracol, que es como si dijéramos algo así como la cabecera municipal o la capital de esa zona. Sí. Y entonces, ese caracol, que así se llama, es la sede de las juntas de buen gobierno. Sí. Entonces las juntas de buen gobierno eh, controla, eh, organizan y administran pues, diferentes eh, gestiones cual, de, y, sea, y, y digamos eh, ámbitos, ¿no? la educación, sí. eh, los trabajos colectivos, los trabajos productivos, en fin, un montón de cuestiones. ¿no? Y dentro de cada zona hay diversos eh, municipios autónomos, que son lo que llaman aquí mares, municipios autónomos, rebeldes, zapatistas. Entonces esos, esos municipios eh, tienen también al interior sus asambleas, sus comités eh, y tienen representatividad en las juntas de buen gobierno. Entonces todas las decisiones no las toma la junta de buen gobierno, la toman los, las diferentes autoridades comunitarias de los municipios y llevan ya las decisiones discutidas, eh, consensuadas hacia las juntas de buen gobierno donde se vuelve a hacer una discusión y la decisión que se tome se vuelve a, a, a bajar hacia las estructuras más de base. Es, es complicado por esta cuestión que de lo que preguntaba ya José Luis de cómo cómo se toma una decisión cómo, es, es complicado digamos si por ejemplo llega un periodista y quiere hacer una entrevista a las autoridades de la Junta de Buen Gobierno de tal caracol, pues le dicen, espera tantito aquí sentado, te sientas en una casita, y entonces las autoridades van, consultan, obviamente le piden datos al periodista, qué quiere hacer, por qué lo quiere hacer, qué va a obtener de ello, todo esto lo consultan, y una vez que se consulta y hay un acuerdo, en las diferentes niveles de gobierno entonces ya se le dice bueno ahora sí pasa pero nosotros o no pero cuando pasan también hay una participación de la gente no es que te digan ah bueno haz lo que tú quieras o no hay una asumen eh, las propias autoridades o las personas esa actividad como propia y van también discutiendo hasta que se llega a una actividad eh, que les parece adecuada. No, solo por poner un ejemplo. ¿no? De, de que no hay una imposición, sino hay una discusión siempre y una toma de decisiones que trata de considerar todos los niveles de eh, organización. Bueno, yo, igual es una pregunta a Hugo. ¿Pero la, la iglesia dónde está? O sea, ¿La iglesia católica? ¿O la iglesia... Para para... A cualquiera? La iglesia, porque... Hay iglesia católica, pero no la... A ver, en Chiapas hay una tradición desde los años 60, 70, de una reestructuración de la Iglesia Católica como tal. Eh, digamos que la arquidiócesis de San Cristóbal, que es la arquidiócesis más importante del estado, que no es la capital San Cristóbal de las Casas, la capital es Tuxtla Gutiérrez, como si no existiera, es fea. Y este, la arquidiócesis estaba dirigida por un arzobispo, pánico, eh, muy de esa tradición de la iglesia progresista, la iglesia, la de la teología de la, iglesia, la liberación, el táctico, eh, Samuel Ruiz, el Monseñor Samuel Ruiz, este, durante muchos años toda su diócesis se encargó de gestionar una reinterpretación de la cultura maya, de las culturas mayas que ahí conviven, junto con la iglesia en función de eh, la iglesia para los pobres, digamos, esta idea de construir el paraíso de la tierra y no esperar a morir. Entonces tienen una se, se gestan como estas ideas y esta, esta necesidad que tienen los indígenas también de fortalecer su identidad, de fortalecerse como sujetos históricos, y entonces generan una corriente de iglesia católica maya, muy interesante, que obviamente al resto del país le pasa, le pasa de noche, y entonces es la que más o menos tiene mayoritariamente presencia en las zonas zapatistas. De hecho, varios de los comandantes zapatistas son o fueron eh, catequistas y párrocos de esta corriente, que, bueno, cambiaron sus actividades, pero, pero tiene que ver con una construcción y una reconstrucción de la identidad maya, no eh, como pueblo, que tiene una historia, que tiene una historia larga y que se compone de una diversidad importante. Ese es más o menos el tipo de iglesia, aunque en el Estado hay mucha presencia de iglesia católica más de corte tradicional, están los evangelistas que están creciendo en número de, de presencia y también hay una importante presencia de las del Islam. Más o menos nuevo. Más o menos nuevo. Es fuerte, ¿no? Sí, es fuerte, es fuerte, es fuerte. Ah, pues Marcelo estamos haciendo un sí, documental sobre era estaba viendo, sí. Pero sí. en el Estado wow. en México. En el Estado de Chiapas, eh, más que en el resto del país, pero, pero es muy particular ver a... Eh, no sé, celtales, otziles eh, musulmanes, que cambian sus nombres, o sea, es, es, porque no dejan de ser su identidad, no, dejan, no pierden su identidad maya. Esa no se va. Pero la mezclan con el islamismo es, es algo muy interesante. Entonces, toda esta confluencia sigue, sigue estando, ¿no? En la zona zapatista no se da tanto porque la estructura organizacional de estas religiones no embona con el zapatismo sin embargo de parte del zapatismo pues tampoco hay una cuestión prohibitiva ellos lo dicen ¿no? nosotros vamos a atender a todo mundo sin importar su procedencia, su religión su, siempre y cuando respeten el territorio en el que están y eso va también para los servicios de salud eh, los servicios de educación entonces muchas eh, indígenas que no están dentro de la estructura del, del zapatismo y que incluso están Bajo el amparo de los partidos políticos Llevan a sus niños a las escuelas autónomas en, hay, hay comunidades mixtas también De una parte es zapatista, la otra es prista Y la tercera es, es apart, eh, apartidista Y entonces no sabe muy bien para dónde Pero la escuela atiende a los hijos de todas las tendencias Porque es la que da mejor resultado la que tiene mayor seguimiento y también las clínicas, como no cobran, entonces en lugar de ir a una clínica del Estado que oficialmente no cobra, pero en la vida de los hechos sí lo hace, o donde no hay medicamentos, o no hay ni siquiera las ganas de atender, van a la clínica zapatista y ahí les atienden. Y ya están realizando sí. operaciones incluso, o sea ya tienen un equipo médico con esa capacidad de atención en mitad de la selva ya, ¿Y la economía, por ejemplo, va ligada con esa política? ¿O funciona eh, al margen de, de...? Al margen no, porque siempre eh, al margen no puede funcionar Siempre estará con la, con la política que dirigen los zapatistas ¿Pero cómo funciona esa economía? Bueno, básicamente tienen cooperativas eh, Digamos, tienen, la gente tiene su propia producción familiar que puede ser eh, agricultura, sí. que puede ser eh, textiles, que pueden ser también eh, ganadería, dependiendo la, la sí. zona, eh, pesca de agua dulce. Sí. Y en otro sentido, digamos, es la economía como inmediata. Luego tienen las cooperativas que realizan estas actividades, entonces digamos, si yo soy una mujer que borda eh, blusas, sí. puedo tener las blusas que bordo y tener mi tiendita, sí. pero también participo en la cooperativa de textiles en donde una parte de mi producción beneficia a la comunidad. Eh, y sobre eso también las cooperativas de café, bueno aquí venden café zapatista de la red zapatista, este, entonces van mezclando una economía más básica, más familiar, básica, es una sí. manera rara, más familiar, más ¿no? sí, y, y con una economía, eh, pues de mediano tamaño que tiene que ver con la colectividad. Pero existe intercambio económico con, entre la zona. Entre la zona, exactamente. Entre la zona zapatista y la zona, y la digamos, zona estado, ¿sí? eh, normal, la cashlana, la, la de los mestizos. O sea, el intercambio sí, o sea. Sí. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver cómo gente que vende ropa usada, por ejemplo, que se da mucho en, en México, va con sus grandes paquetes de ropa, va a la zona zapatista. Llega una comunidad y, y toda la gente de la comunidad se acerca, ¿no? Es como hasta una fiesta. Pone la ropa y la intercambia. Ah, pues tú necesitas café, frutas, verduras, no sé qué, sí. te la intercambiamos por, sí. Este, sí. Eh, por, por la ropa. Pero también los compañeros zapatistas venden hacia afuera a base de una economía... Eh, digna, de un, de un precio justo, venden el café, venden los textiles, hacen botas, hacen diversos trabajos y tienen lugares específicos y hay toda una red de solidaridad y de apoyo que se ha gestionado para poner en venta eh, los productos producidos por las comunidades zapatistas y que ese dinero vaya directamente. Pero se usa la moneda... El sí, el maricano, sí, sí. Pues mira, sí se usa oficialmente, pero la verdad es que. No se ve mucho. Pues yo estuve siete años en una, en una en una comunidad y usé poco dinero. Porque no, o sea, no. Yo bueno, compraba una lata de chiles en la tienda. Este unos dulces de vez en cuando. Y ya. Todo lo demás lo proporcionaba no la organización político-militar, sino las comunidades. Y el intercambio era gestionar, planificar un proyecto educativo que nos tenía físicamente en el lugar. Y entonces, eh, pues era digamos que... ¿La el... dormida, comida? Sí, teníamos un lugar para dormir, un lugar para... Comida, como el resto de la gente... Eh, y a veces comprábamos unos chiles o unos huevos para hacer algo Porque teníamos horarios a veces distintos a los del de resto del de comedor o la cocina Teníamos que hacer una reunión en la madrugada o en la noche Entonces para aguantar pues comíamos algo y eso era ya era un coste nuestro Pero digamos, un kilo de huevos en un mes es un gasto casi inexistente, ¿no? O sea, no... Es particular esta cuestión del dinero porque, bueno, pues sí, sí, sí existe, ¿no? Pero... Pero... también porque han desmonetarizado las relaciones. O sea, cuando tú... Todo el intercambio interno en la comunidad no se basa en el dinero... Sí, sí es... Consigue que el dinero sea un elemento complementario no el centro de la vida, ¿no? Pero aún ¿no? así no tiene moneda propia. No. Tiene no. Tanto peso. En otras partes de México existe un proyecto que se llama... ¿Cómo se llama, Marina? El, el, el Tuning, no, ok, no, Tuning, ¿no? Hay una moneda alternativa ¿no? que uno va y deja, digamos, paga en una caja, no sé, dejo 100 euros y entonces me dan mis, este, mis, mis papelitos, como los, los bonos, los vales, y con esos vales puedo comprar cosas, comprar, intercambiar en diferentes tiendas, se da en Tepoztlán, eso seguro, Tumín. Tumín. Tumín. Tumín, y entonces tengo mis valecitos, pero es un experimento que es muy interesante porque no es solo una región, en Veracruz hay, en Morelos, como en varios estados, en eh, zonas específicas, y bueno, pues eso sirve para fortalecer más bien la autonomía eh, económica local, no, este... Sí, eso es una esa es una cosa interesante, lo del, lo del dinero. Eh, les quería mencionar antes de seguir al, al otro video. Una pregunta que quería hacer. Si eh, veo que hablan todo en castellano y me sorprende porque tendrán ahí... El... Ah, hacia afuera es en castellano y, y pues, ellos oh, sí, que sí, tenga, sí, sí, sí, mantiene a la lo mantiene y a la hora de relacionarse han tenido dificultad con la interpretación o con algo claro Marcos o todo la gente igual no conocía los idiomas de allí no han tenido, que han son muchos. Eh, bueno nativos, el finado Marcos que... este no conocía pero aprendió y conocía. Y... aprendió como la o sea, como todos los que Yeah, yeah, yeah. no saben tienen que aprender este al interior por ejemplo en la experiencia más personal ¿no? cuando estábamos trabajando en la parte educativa de una zona <coughs> todas las sesiones de trabajo se daban en, en, de manera trilingüe o trilingüe porque ahí el Tojalabar no se hablaba mucho este pero entonces dábamos unos contenidos sobre la historia de la Revolución Mexicana, entonces había personas de los mismos promotores de educación que se encargaban de traducir y por ejemplo en el pizarrón escribíamos algunos conceptos o construíamos alguna idea y se traducía y los compañeros también iban explicando a los demás y entonces teníamos al final materiales en Celtal, en Xotzil, en Chol y en Castilla todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo los informes, las discusiones. Hacia afuera, pues hacia afuera es más complicado, pues porque el resto del país, vamos, el resto de Chiapas no habla en ninguna lengua maya. Eh, y entonces también este papel que tiene, que tuvo en su momento el subcomandante Marcos de vocero y de interlocutor, tiene que ver también con esta cuestión de traducción no solo de lengua, sino traductor cultural de un mundo hacia, hacia otro ¿No? les quería compartir brevemente los principios eh, del zapatismo los principios políticos a partir de los cuales se rigen las juntas de buen gobierno son muy sencillos, pero no tan sencillos el primero es obedecer y no mandar el segundo es representar y no suplantar el tercero es bajar y no subir. El cuarto es servir y no servirse. El quinto es convencer y no vencer. El siguiente es construir y no destruir. Proponer y no imponer. Y todo esto consolida la, el espíritu fundamental de la política del buen vivir. Eh, que es el mandar obedeciendo ¿No? en la entrada de las todas las políticas ese es importantísimo para todo y es como el centro no pues bueno hay toda una idea quisiera un código ético total es un código ético claro entonces si quieren seguimos al siguiente video que es una visión muy breve al tema educativo que me parece importante por lo que Representa la educación en una sí, sociedad. Importantísimo. Y después, si quieren, le seguimos a, a más. Falta chelando. Voy a <risa> de una <risa> conversación normal. Puedes hacer la puerta. Familias mayas del sureste mexicano están trabajando para construir un mundo mejor a través de la creación de escuelas autónomas. Son los zapatistas y están inventando nuevas formas de enseñar y aprender. Escuelas para Chiapas presenta la serie de videos Enseñando Chiapas. Segunda parte. Una introducción a la educación zapatista. Por más de 30 años, las y los zapatistas han organizado a sus comunidades para defender sus derechos humanos básicos y crear un mundo mejor. Se cubren el rostro en público para decir, somos zapatistas. Trabajamos por la libertad y para crear un mundo mejor. Más de 500 años de represión violenta y terrible explotación han negado al pueblo maya las más básicas formas de dignidad humana, incluyendo el derecho a la educación. El gobierno no daba maestros, pues lo que, lo que quiere el gobierno es que estemos toda la vida así en esclavitud. Y así es que nuestro padre pues no, nunca ha entrado en la escuela. Así, así murieron, de, de ignorante, pues, porque no, no había maestro en ese tiempo. Hoy, los estudiantes indígenas siguen enfrentando discriminación y maltrato en las escuelas gubernamentales. Sus hijos tienen buena educación, sus hijos de los ricos. Para los pobres, nada, porque no quieren que se despierte. Por eso, pues, este... Ese es lo que hace el gobierno, que no manda este nuevo. Desde el levantamiento zapatista en 1994, la creación de su propio sistema de educación ha sido parte esencial de su esfuerzo para construir comunidades sustentables. pobreza extrema y contar con experiencia limitada, las escuelas zapatistas empezaron a florecer dentro de casas, pequeñas chozas y hasta en el campo, al aire libre. Las y los zapatistas nombran esta nueva forma de enseñar y aprender, la otra educación. Otra educación empezó desde el corazón y en el pensamiento de nuestros pueblos, donde se habló con una demanda que es la de educación. Se decidió formar este, esta nueva educación pero ya autónoma. Y para que tengamos nosotros nuestra propia educación, nuestra propia lengua, nuestra propia cultura y tradiciones. Hoy, las escuelas zapatistas ofrecen acceso equitativo a la educación para niñas y niños. Además, todos los y las estudiantes aprenden a leer y escribir en su primer idioma y en español. Y hasta la palabra maestro ha cambiado. Los zapatistas les llaman promotores y promotoras de educación y ven el proceso de aprendizaje como un intercambio entre familias, estudiantes y promotores y promotoras. Los promotores de educación son voluntarios, sus comunidades los apoyan con comida y techo. Juntos, las comunidades y los promotores deciden qué deben aprender los y las estudiantes cómo deberían ser enseñados y cómo evaluar lo que han aprendido. Uno de los aspectos más revolucionarios de la educación zapatista es que los y las promotores son elegidos de sus propias comunidades y hablan el mismo idioma maya que sus estudiantes. Las y los estudiantes aprenden dentro y fuera del aula. Cultivan comida orgánica mientras estudian materias como matemáticas, arte, educación física, literatura y ciencias sociales. Los y las estudiantes aprenden acerca de la cultura mexicana y sus raíces mayas. Estudian la historia del movimiento zapatista. Y cada alumno y alumna aprende las demandas centrales. Educación, tierra, trabajo, techo, comida, salud, cultura, independencia, información, libertad, democracia, justicia y paz. La educación zapatista se fortalece cada día más. Hoy, las y los jóvenes mayas que crecieron con el sistema de educación zapatista son líderes en las escuelas, clínicas y hospitales, trabajos de agroecología y otros trabajos colectivos y las juntas del buen gobierno zapatista. Así como la niña y niñas aprendan la buena educación para que van en la cabeza, ¿por qué estamos luchando? ¿Por qué somos zapatistas? Para más información acerca de Chiapas y el movimiento zapatista, incluyendo videos, textos y otros materiales para educadores y estudiantes, visita www escuelas para Chiapas.org El de los zapatistas. Bueno, ese es un... ¡Ay, oh, Dios! Este tipo... Este... Um, un comentario sobre la educación. Esta es una, una reseña muy resumida. Cada zona tiene sus particularidades, su estructura, pero comparten muchas de estas cosas. Por eso me animé a a compartirles este video. ¿Y el acceso a la universidad como Hay, hay unas, eh, un par de lugares en San Cristóbal de las Chiapas, sí. uno en particular que es el CIDESI, que es la Universidad de la Tierra, donde lo que pasa es que la estructura de la universidad y toda esta idea se ha discutido un, ampliamente. Eh, pues hay una crítica al sistema, a la estructura de la universidad. O sea, no es necesario ir a la universidad. Entonces, más que una universidad, tienen un centro donde aprenden niveles diferentes de ciertos oficios, sí. oficios nuevos, conocimientos, que no solamente van en lo técnico, sino también van en la construcción de conocimiento, en la parte de reflexión. Y ahí es donde intercambian mucho, constantemente, con gente que viene de todo el mundo, a compartir, a construir sus seminarios, a... pero no es una estructura universitaria. Y dicho la ¿no? Universidad de la Tierra, aunque se le llama así, tiene otra lógica. Sí, totalmente. Pero... Sí, Depende, ese nombre, pero. Entonces, más bien es esta cuestión de. tampoco hay un reconocimiento del Estado de esta educación, ellos no tienen título, no, no, no son, ¿Por qué no lo necesitan? Independiente. ¿No autónomo. Bueno, que no, no necesitas que nadie te, te valide. Es la, la, la vida diaria, ¿no? En el trabajo cotidiano es el que te valida. En, en, en este modelo occidental, la universidad en América Latina, como en buena parte del mundo está occidentalizada y es una estructura inventada acá y traspasada, alguien te valida. un profesor te valida, la universidad te da un título, luego haces un máster ¿no? que dice que sabes hacer cosas. Para parte, del reto, parte del reto es decir, nadie me tiene que validar más allá de mi comunidad y mi praxis. ¿no? Pero de todas formas, en ciertos casos, como decías que antes hay clínicas que ya están empezando a operar, mejor que validar alguien me va a operar. Exactamente, no, no, necesitan no, profesionales. Qué? Pero, pero, pero no ¿quién, profesionales? ¿quién dice que eres un profesional? Son profesionales. ¿Tú estás segura de que toda persona que estudia medicina aquí está capacitada ¿Vale? para ser un buen médico? ¿Pues puede sí. saber la técnica, pero sí. puede tener la empatía humana, eh, sí, no, eh, ah, obviamente buscarse? se forman, Eso es pero importante. no pero le o sea, se forman. Digamos, la formación no es lo que se está poniendo en duda. Te está poniendo en duda el basar la, como digamos, el prestigio en un, en un título. La práctica es lo que te valida. A mí sí, me gustaría saber sí, si. Sí. O sea, ¿cómo funciona la evaluación de los alumnos? ¿Cómo El, va a funcionar aquí hoy? O sea, ¿no ¿Existen las calificaciones? No, no existen las, las calificaciones. No. Hay, hay un proceso de, bueno, le llaman o evaluación o valoración. Ahí dependiendo los nombres, sí. pues, se discute. Pero digamos, también es un proceso de que cada quien da su valoración del proceso cognitivo no de si yo tengo, paseo o no paseo eso no, y entonces, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos ahí, y eso ya es más una anécdota, eh, cuando llegaba el momento de la valoración, híjole, a mí me daba mucho pesar porque me daba miedo ¿no? que me valoraran, o sea, en realidad yo como agente externo, en otro contexto, un catedrático, no se le evalúa, al contrario, se le reconoce la burrada que diga. Y entonces, en este caso, como un invitado de, para asesoría en ciertos términos, invitado por la organización, eh, nos pusieron en un papel en donde íbamos acompañando a los promotores a, darles, a hacer una valoración colectiva junto con los que se estaban formando. Y entonces había ciertos criterios, ¿no? que, que, Como si se había tomado en cuenta las lenguas, si se habían tomado en cuenta las diferencias de contexto, otra serie de la valoración es más bien qué es lo que hay que mejorar para que el trabajo siga siendo bueno siga teniendo resultados, ¿Para eso tiene que haber unos resultados primero para... y entonces hay que valorar resultados como sea o sea pero no es una cuestión de ah el niño tiene seis y entonces bueno es una mala calificación y y te genera una angustia no eso no Dios bendito eso no existe ¿Qué? Ya, pero da la sensación un poco de, de que viven en, en un reducto, ¿eh? o sea, un poco fuera de... Bendito reducto. Bendito reducto. <risa> bueno, ahora, mira, México se parece, no muy, sé, no México se parece mucho yo, a esto, sí, ¿eh? El primero de la clase sí. se acabó, el que dos cosas. Mira, hay, hay, hay primero, dos cosas, para mí es un síntoma que no me parece casual, yo cuando veo imágenes de una escuela, y la mayoría de los niños y las niñas están riendo, oh, qué bien. yo digo, ¿a qué ha cambiado algo? No, no, no esta no, no, no es una escuela es aquí. Y, sí. y, nosotros estamos viviendo ahora con, con la hija de unos compañeros de la vorágine, educada aquí, en un colegio público, ¿cómo le llamamos?, alternativo, experimental, no, yo, colegias, sí, yo, sí. No, donde, no, donde no hay notas, donde nadie dice, esta niña ha pasado o no ha pasado, donde hacen yoga en las mañanas, donde no hay horarios exactos, sí, donde sí, decir, eso es aquí, en ¿eh? Santander, colegio sí, sí. público, es un reducto, claro, ahora Ari, esta y niña está tiene viviendo, que pasar está una a secundaria, crisis. y su crisis es que ahora le van a poner nota, sí. la van a juzgar todo el no tiempo, no esta niña es buscar, brillante, pero lo que no puede ser no, no. es contra, eh, no, no, no, pues claro, no, no, no esa no, no, no, este niña está mucho más preparada que otros niños para enfrentar ese problema, sí, porque vaya, el nivel de madurez que no, tiene, es que, que esté en crisis como cualquier ser humano se tiene que enfrentar una sí. cosa compleja, está en crisis sí. pero tiene mucha más madurez que la inmensa mayoría de niños que yo conozco sí, para no, enfrentar esa crisis seguro. ha sido, y ahí entra la duda ¿sus papás han optado por tener un reducto hasta secundaria? no, han intentado dentro de lo que la vida les permite hacer algo más humano y más... otro ¿tú? método, otro sistema... Ahora, México, otro, México se pues parece igual, mucho a esto ¿eh? la gente sí no o sea, no es que sea un reducto pero buena parte del país es así no es que exista una diferencia brutal en el contexto natural, en el ambiente. O sea, hay diferencias de clima, hay diferencias de zona, pero México no es un país industrializado en su mayoría. Y otra cosa, que vivan en una zona eh, rural, no implica que no sepan nada del resto del mundo, ¿sabemos? Perfectamente pues si formados, sí, pero... de todo y están capacitados en tecnología, en moverse, en información. Oye, preguntas que, que nos hacían: ¿no? Oye, y nos puedes hablar de eso que se llama la Comuna de París? Y, no hacía, y, y entonces, y no sé quién, Fulano, y no sé qué. Venga, que te que Hay una cuestión ahí mismo. también de, de fractura de nuestras valoraciones. Y otra de las cosas que decía ella, de las cuales yo no estoy de acuerdo con el video, es que dice a pesar de que viven en una situación de pobreza extrema, no este, siguen haciendo pobreza, pobreza, la de tener que trabajar 10 horas en una ciudad, vivir en una ciudad dormito, dormir en una ciudad dormitorio y no salir de ese círculo nunca. Eso es pobreza. No, está muy bien. Y hay otro elemento que yo no, bien, no sé Pero si... lo veo como si fuera un paraíso cerrado allí. No, no, sí, está, se les ve felices ahí. Pero de cara al est... visto desde fuera, es como si vivieran en una especie de paraíso ahí cerrado. Igual lo que tenemos es envidia. ¿Sí? ¿Sí? <risa> como por sí, sí. Bueno como muy natural, como si retrocediéramos a siglos donde todo era así, tan es natural. Avanzado, es muy avanzado. No, a ver, sí. pero quiero decir, retroceder en el tiempo en cuanto a, a, a, a que parece todo como muy natural, muy, muy bucólico, muy... Mmm, en contraste con, con, con claro, con, con, con, Ahora, el, con el siglo XXI que vivimos en el resto, la mayoría del mundo, a ver... No, la minoría, del ahora, ahora, pero es que la minoría, la minoría, la es que la, la mayoría. es que lo, lo curioso, eh, tenemos tan, tan internalizado desde, desde que nacemos sí, en, el, sí, sí. en el sistema en el que estamos, de que somos... La mayoría del mundo, que esta es nuestra mejor sí, manera mejores, de normales, vivir. Y y es que no, es muy discutible normales, que sea la mejor manera sí. y, desde luego, no es la pero manera si creer, en la es que una vive una la mayoría del mundo. Somos de no, no, no, una no, minoría. Es una filosofía de la vida que No, no, no, es una realidad. Es una realidad. Sí, pensar, pero no, digo es para el estudio. Quiero decir. No, pero mira, tú has dicho una cosa que dices tú. Ay, pues, pues, pues es una filosofía de la vida, eh, eh, esto maravillosa, tal, pero, a ver. Sí, pero esa filosofía se basa es en un hechos contraste. concretos. ¿Eh? Esa filosofía se basa en una realidad y en consecuencias de esa realidad muy concretas. Que es que la mayoría del mundo vive en condiciones muy jodidas sí. y la minoría del mundo vive en condiciones mejores. Gracias sí, sí. a que el resto, Y en lo material, no, no. o sea, solo hablando de lo material ya después nos podemos ir a la superestructura. Y... La esta, a la de la economía, de capitalismo, de, no, de la maravilla, un Eden. Una cosa importante que pasa con esto es que yo siento que, o sea, como mexicana, una de las cosas que a mí me parecen más violentas en el sistema que hemos vivido siempre, sí. es que la única manera de adquirir conocimiento era saliéndose de la comunidad. La única sí, manera de avanzar o de crecer o de desarrollarse uno como individuo era saliéndose de la comunidad. Y eso implicaba forzosa, o sea, la migración forzada, ¿no? o sea, en el fondo. Y lo que posibilita este tipo de modelos es que ya no es necesario abandonar tu lugar, tu familia, quién eres para poder crecer o para poder desarrollarte o tener más conocimiento. Y eso para mí es fundamental. O sea, nosotros podemos percibir de fuera como, pues es que no pueden ir a hacer un doctorado afuera. Pero sí podrían si quisieran. El gran cambio es que tal vez ya no quieren. O sea, porque tal... Y eso sí es... O sea, eso choca con nuestra propia idea. Sí, eso de, rompe... de la manera como nosotros sí, entendemos sí. el desarrollo sí. individual del conocimiento. Pero para mí eso es un logro, ¿no? O sea eso, es que... pues eso es como la, la idea como la idea que tenemos aquí, o que tiene aquí sobre todo la, la clase media, o la clase media alta, de que qué es lo mejor para la educación de sus hijos, que se vayan a Estados Unidos, que se formen o en Estados Unidos, por defecto, ¿sí? que se, pero, <risa> sí, pero si, si pueden mandar a Estados Unidos mejor, ¿por qué? Porque eh, entendemos la educación como un trampolín para ganar más dinero, para triunfar socialmente sí, en base al dinero esa es la, la máxima idea educativa desde, desde, que son, desde que somos pequeñitos oye, igual uno, unos padres se acomplejan si, eh, sí, o no se enorgullecen sí, sí. cada vez más si su hijo cada eh, eh, contra más pronto aprende a andar mejor y si no aprende a andar o si no aprende a leer y a escribir sí, no a tan, se empieza a preocupar o sea, nos preocupamos de unas cosas porque vamos canalizados a la competición al triunfo económico por encima de lo que sea, entonces si tienes pasta hay que ganar mucho dinero para poder dar a tus hijos una educación de calidad, la educación de calidad es que vaya a la universidad más prestigiosa de Estados Unidos, primero que se forme en sí, sí, el Colegio sí. del Pilar en Madrid porque así se va a juntar o no con de, la con chusma de, sino con, con gente con la que van a medrar y esa es la historia. Yo sí quería decir dos, dos cosas que son quizá más de su Una, lo que decías tú Marina, no es en México, es no, en el mundo occidental. El yo, yo soy un migrante forzado, yo desde que nací me dijeron aquí no puedes prosperar, no vas a poder formarte, la universidad de aquí es una mierda además. Ni siquiera ve a la universidad, la de aquí no vale. Y efectivamente a los 17 años migré forzadamente a Madrid porque ahí es donde estaba no la, Y de Madrid a no sé dónde y tal, o sea que es un modelo que yo creo que no es casual porque lo que hace es romper las comunidades, romper los lazos de afectivo, romper las redes de acompañamiento y además eh, en el caso rural, uh -huh. que es lo que hemos vivido aquí, rompe la ruralidad porque no, ser, vivir en el campo es ser un ignorante. Es equivalente aquí, es, in, es equivalente, y allí es igual, es un modelo es un modelo industrial capitalista, en fin, pero, pero voy, a, voy al fondo, del, por eso tiene que ser habla de la estructura, cómo eso rompe cualquier sentimiento de comunidad solamente te deja atado por un fino hilo a la familia directa sí No, un fino hilo un fino sí. hilo sí, sí, de no. contactos si es que la tienes sí, no, pero sí, sí, sí. yo por ejemplo estoy completamente desenraizado yo no tengo ningún nexo con mi historia sí yo también no estoy y eso con el... significa eh, un triunfo porque te individualiza y ya sabes a quién pueda consigue más títulos o consigue un trabajo bueno tal pero ya no es un tema y el hecho de poder vivir en el lugar donde has nacido, vivir de una manera plena, sí. hostia, Jesús, al menos la posibilidad de elegirlo. que tú decías, ¿me quiero ir a hacer un doctorado me voy? Puedes hacerlo. Pero es que puedo optar por quedarme sin renunciar necesariamente a nada. Y lo, y lo otro que quería decir es, ahí sale, como en el colegio, como en el mitad de cuando esos lazos no están rotos, en la escuela, ya no es un tema de profesionales que te enseñan, o que facilitan tu aprendizaje, como se dice ahora, sino que la familia esté involucrada, la comunidad elige quién es el promotor, o sea, hay un tema de cuidados eh, generales, ¿no? ¿no? Y de En el proyecto claro. uno de los principios educativos es la escuela es la comunidad. Claro, claro. Y no es, no es un repositorio de niños y niñas donde los dejas, lo cualifican, y los sacan al mercado laboral no. porque tampoco hay mercado laboral como tal es otra cosa Entonces, sí, yo, claro, yo, yo sí que, yo creo el que el no contexto es una no es el mismo, no no, no, no aquí se está aquí, aquí vivimos en competición sí. en todo el mundo pero lo que, a lo que quiero llegar es que aquí también se está intentando y se está consiguiendo ahí es, es un no, no, tema no, no está todo México en esto ya, es, ya, es ya. un colectivo aquí hay gente que está peleando por eso y lo está consiguiendo. Sí sí. Como volver a los pueblos, como no, pero ¿y en la ciudad. Cosas. O sea, porque sin como cultura, lo, lo que quiere no... decir que es que sea un inculto porque vivas claro. en el pueblo. Y lo que, que no se puede pedir. A, a, a, a vivir a un pueblo. Lo que quiero decir es que eso no se puede pedir que eso ocurra sin conflicto. Igual que los zapatistas han tenido que armar ya. y han tenido que pelear para que eso exista. La gente que está aquí intentándolo, otro tipo de conflictos, pero no conflictos del carajo. Y, sí. y eso, eso creo que es fundamental. o sea Una cosa que a mí me parece bien importante de entender la forma de organización eh, de las autonomías en México, por ejemplo, sí. es que no haya aversión al conflicto. No, es, claro. El conflicto claro, es algo positivo, o sea, no es algo <risa> negativo. O sea, porque para poder organizarse llegando al consenso sí. se necesita el conflicto. Sí. Y... O sea, sí es verdad que, o sea, ese video, por ejemplo, sí genera como una imagen bucólica perfecta, como o sea, como una, sí, este, una cosa ley, apreciada, una pero ley, una... ya, pues, o sea, haciendo hacia afuera, en el contexto, hay que pensar que estas son comunidades que están sometidas a constante agresión del gobierno, del ejército a la fecha, <coughs> lo cual, o sea, eso solo es posible porque hay una organización de defensa, ¿no? O sea, que te hace pensar en qué tipo de ejército es. O sea, porque es un ejército, pero qué tipo de ejército es y qué cosas hace posible. ¿Qué valores tiene? ¿Qué valores? Y que se relaciona a lo que decía Nieves de las Armas, ¿no? O sea, como... ¿Qué, ¿qué valores? Bueno, o sea, sí... O sea, como que lo hermoso y maravilloso solamente existe porque hay una protección ¿no? o algo así bueno hay, hay, desde luego hay, hay otra medida del tiempo no eso, eso también puede ser fundamental que hay otra medida del tiempo que sí, sí, el tiempo es la vida se utiliza no de para otra estar forma y se utiliza de otra manera son posibles otras cosas también sin, sin tanta prisa sin tanta presión quisiera cerrar esta como parte de del zapatismo realidad. con um, sí. Sí, claro. ¿Sí pues Yo sí, sí, claro, Cerraría sí, esta parte del zapatismo con unas imágenes que grabaron los compañeros periodistas que les había dicho a su vez en, en el inicio del acto del 25 aniversario, que me parecen muy interesantes porque se habla mucho de la muerte del zapatismo, de que ya no, y de pronto hacen cosas de ese tipo que son simbólicas, más que otra cosa. Esto tomaron también... Ahora les voy a decir de esa parte. Sí. Lo brutal. ¿Cuándo eh. fue? Hace diciembre 19, ¿no? ¿eh? Sí. En enero. Primero ¿Sí? de enero. En lo que quiero decir es que esta es una, una cuestión simbólica que al zapatismo para cerrar le juega mucho en ese terreno obviamente esta gente estos compañeros no atacan no están violentando a la gente se muestran y no dicen nada los que hablan ahí son las compañeras comandantas o sea, todo esto está es supeditado al poder político y civil lo muestran y entonces a, a la gente se le revuelve la panza cuando lo ve desde fuera. Ahora, lo que tú decías es, lo que pasó fue el 21 de diciembre de 2013, sí, sí, sí. 13. Sí, que fue el día en que supuestamente se iba a acabar, fue 2000, 2014, 2014. Que, era, que supuestamente se iba a acabar el mundo para, se acababa digamos el, el calendario maya y tenía que volver a empezar otra cuenta. Y pues los zapatistas este, ¿no? hicieron una cosa muy espectacular que fue tomar otra vez varias cabeceras municipales en silencio. Fue gente de civil, ni siquiera con los palitos ni nada, fueron 30.000 zapatistas. Fue en absoluto silencio. Y de repente aparecieron, pusieron una tribuna en cada lugar y entraban, subían... Levantaba la mano y bajaban sí, uno, uno a uno, 30 mil durante todo el día, en... sin decir una palabra. Y entonces al final del día, les voy a compartir el comunicado porque es muy breve. Este... Porque además no anunciaron nada y todos, está... yo me acuerdo que empezamos a subir fotos y todo el mundo, ¿qué está pasando? ¿Qué van a hacer? Que... Porque eso fueron horas y horas de personas con su pasamontañas subiendo, brazo arriba, abajo. Sí, sí, y el comunicado es muy. Sí que indica bien. el compromiso personal con absolutamente. Y, y el tema simbólico que decía Beto, el tema del pasamontaña, que alguna gente. Bueno, hay, hay, una... hay un poema de Marcos muy, muy famoso de Nos tapamos la cara para que lo vieran, ¿no? Pero también cómo elimina la individualidad. Soy parte de un colectivo, de sí, sí, una singularidad sí, sí. que formo parte de un colectivo. Y cuando sí, me muestro hacia el exterior, dentro, voy destapado. Pero hacia afuera, voy tapado. Entonces, fue el 21 de diciembre del 2012. 2012. 2012. Y entonces el comunicado es el siguiente, ¿escucharon? Es el sonido de su mundo derrumbándose, es el de nuestro resurgiendo. El día que fue el día era noche, y noche será el día que será el día. Democracia, libertad, justicia, desde las montañas del sureste mexicano, por el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, Comandancia General del ZLN, su Comandante Insurgente Marcos. Es todo. Le he aprendido Rivera. El, picharo, sí, es sí. Sí, sí. el solo sonido de la gente <risa> sí. caminando. Sí. Brutal, eso es brutal, es brutal, ¿eh? Pero eso es una novedad de, de, de hacer la contra. Es, una, una es muy fe, rupturista, una, ruptura, ruptura, ruptura, ruptura, sí. Muy comprometida, pero es una novedad de hacer es la contra. ¿Y cómo han hecho la, <risa> la poética política? Es decir, ¿Cómo han podido hacer que lo más duro, mm -hmm. Tenga un sentido poético, estimulante. Es dos frases. Es el sonido de su mundo derrumbándose. Es el del nuestro resurgir. Claro, pero es una declaración política brutal. Está diciendo su civilización se acabó y nosotros estamos construyendo la nuestra. ¿no? Es brutal. Y no tenemos que mostrarles cómo lo estamos construyendo. Sí, no hay cuales Los últimos años, como que no son tan visibles una pregunta sí, que las decimos, es eh, que esto ha creado mucho interés internacional eh, la, eh, la organización, la organización zapatista muchísimo interés, interés internacional y a vida pública sí, sí, sí, es, es un, pues muy interesante yo les invito a que se claven en la red e investiguen hay muchas cosas, pues hay muchos textos verlo, y pues por supuesto yo <risas> creo que por supuesto, porque Ay, las puertas siempre están abiertas. Sí, me encantaría. Sí, las pero sola, sí. solamente, miren, yo como lo hablábamos todavía, ¿no? Con Marina y con Metro, sí. solamente lean el comunicado de las mujeres zapatistas el último 8 de marzo. Es una clase de feminismo, de avanzada y de... contra la estupidez. Es brutal. Sí. Es larguísimo. Contra la estupidez. Es larguísimo, es complejo, hay que leerlo con... ¿No? ¿Por no. ¿Por porque ellos, ellas y ellos cuando producen, producen y tejen muy fino, ¿no? Ahí no hay palabra apuesta sí. por casualidad. Sí. Seguro que no salen Pero por la calle a pasearse y a exhibirse. ¿Hacen ¿trabajo, bueno, no, hacen todo. todo. Y en ese comunicado justo queda claro, o sea, ellas dicen, o sea, porque el comunicado lo escribieron para cancelar una reunión de mujeres, ¿no? Y entonces dijeron, es que no podemos ir porque tenemos mucho trabajo. Entonces tenemos mucho trabajo de autoprotegernos ahorita, entonces ahorita no podemos, no y encima, podemos ahora toca con fuera. Entonces sí. ustedes hagan su chamba y nosotros tenemos que hacer nuestra chamba y ya luego nos encontramos, ¿no? Y el encuentro que sí se va a hacer sin las compañías zapatistas va a ser ahora a finales de julio en otra zona muy interesante que casi nadie conoce que es la Sierra de Santa Marta en Veracruz. Entonces, eh, ¿Les parece tomamos unos minutos de, de descanso? para las piernas, sí. pero a 12 en punto nos sentamos para aprovechar bien el tiempo. ¿Ya sí. Tengo... sí.